Primera Asamblea Ciudadana de Podemos. Vista alegre para los despistados. La recuerdo bien, por la cantidad de gente, por el nivel de los debates, por la ilusión y porque no paraba de quejarme. Os explico, yo entonces ya consideraba que el sistema de votación, como decirlo, planchaba a las minorías. Las aplastaba, vamos, para entendernos. Desde entonces nunca he dejado de decir lo que pienso y de tratar de mejorar las cosas que no me gustaban, así que cuando llegué a la Secretaría de Organización traté de que el sistema fuera más plural, quité por ejemplo el famoso clic plancha de las votaciones o limité la longitud máxima que podía tener una lista. Cansado de tanto escucharme y también consciente del clamor por un sistema más plural, hace unos días Pablo Iglesias, convocó un referéndum para que todas y todos decidamos un nuevo método de votación para Vizcález de dos. Y como debe pensar que no tengo bastante con lo que hago, pues me encomendó el diseño de una propuesta. Yo nunca le he hecho ascos a las oportunidades para cambiar las cosas, así que me até los cordones morados, por supuesto, y pensé, esta es la mía. Como no hace falta desmentar la rueda, en los sistemas que ya se habían usado y vi que el Borda había sido apoyado por todas las candidaturas en el último proceso de Madrid. ¿En qué consiste el Borda? Pues muy sencillo. Se trata de un sistema de listas abiertas y desbloqueadas en caso que yo esto quise añadirle dos mejoras. Una para incentivar el acuerdo entre candidaturas distintas, es decir, para fomentar la tan mencionada unidad que todas deseamos y entendemos como fundamental para el futuro de Podemos. Y otra para garantizar que las listas pequeñas están representadas en el próximo Consejo Ciudadano Estatal. A la mezcla del sistema Borda con mis mejoras, lo he querido llamar desborda. ¿Por qué? Pues porque suena bien. Bueno, y además porque confío en que os guste tanto como a mí y desbordéis de entusiasmo al votar del 18 al 20 de diciembre en participa.podemos.info. Nos espera un gran desborde democrático en la próxima Asamblea Ciudadana. Bienvenidos y bienvenidas a Vista Alegre 2.